A ver si te sale dejan luz. Dale, vamos a practicar <risa> Buenos días a todos. Acá Fernando Soturio, quinesiólogo, terapeuta físico. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Pero antes de empezar, quiero introducirles a la increíble Melissa. Hola a todos, ¿cómo están? Melissa es mi profesora de SUC. Y Melissa no, no tiene columna. Bueno, no es que no tenga columna, en realidad la columna de ella se dobla como si, fuera, como si fuera este elemento. Melissa no solo es mi profesora de SUC, sino además es una terapista ocupacional. Ella se dedica a chicos, para lo cual hay que tener mucha, mucha paciencia. Muchísima, ¿no? ¿Qué tipo de...? ¿Pacientes ves en general, Melissa? Bueno, veo más que todo niños con autismo, eh, parálisis cerebral, de, déficit de atención y desarrollo problemas con desarrollo. Sí. Melissa vive en Miami, pero es originaria de... Colombia. ¡Colombia! Vamos, Colombia ahí. ¿De qué parte de Colombia? La, la... Rola. Rola. Muy bien, entonces Melissa de Colombia, vamos a ir introduciendo a diferentes profesionales que nos van a ayudar. O sea, no solo es terapista ocupacional, sino además es profesora de SUC. Yeah. Actualmente ella enseña SUC en MIA sí. que se encuentra en Miami. Le vamos a dejar el link abajo en la descripción. Muy bien, acá lo tenemos a Jerry. Se, se, se, está se está presentando con Belisa con por primera <risa> vez ¿no? Jerry siempre me está ayudando y vamos a hablar un poco de la columna en general, como siempre digo la columna tiende a osificarse tiende a ponerse más rígida entonces hay que empezar a abrir los diferentes segmentos cuando yo hago este movimiento y ve que se inclina hacia un lado se abren de un lado y se cierran del otro pero cuando vuelvo a ir en la otra dirección se abren de este lado los agujeros por donde pasan los nervios y se cierran del otro entonces la idea es hacer en algunos ejercicios que, vamos, que Melissa nos va a mostrar en la cual vamos a realizar un movimiento sinuoso de la columna en forma lateral hacia adelante y hacia atrás para eso la tenemos a Melissa acá no se lo pierdan, la columna empieza a hacer este movimiento sinuoso. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Serpenteado? Serpenteado. Sí. Serpenteado, movimiento serpenteado. ¿Hay ¿Alguna otra palabra que se puede utilizar? No, tú sabes que en las clases las enseñamos en inglés, las escribimos snaking. Snaking, que en inglés se dice snaking. Entonces es un serpenteado lo cual yo voy abriendo los espacios intervertebrales y es muy útil para empezar a despegar las articulaciones. Son movimientos que comúnmente no hacemos. Por eso yo traje este... este, oh, este ¿Cómo lo diría en español? Se me está olvidando a veces la palabra en español. me disculpa este, <risa> a ella también. Eh, eh, es, es una de goma-espuma. Esto es una goma-espuma que se va doblando. La columna de ella está hecha de goma-espuma, creo también. <risa> Entonces ella nos va a explicar en este momento, después le vamos a poner un poco de música y este es un muy muy buen ejercicio, muy muy buen movimiento para trabajar la movilidad de la columna. Yo ya he puesto algunos ejercicios de belly dance para la dorso lumbar y la lombo sacra y las caderas y también algunos de movimientos de tango en los cuales hacemos rotaciones con los pies cruzados, así que para aquellos que Vienen por primera vez, pueden chiquear esos videos. Vamos a empezar entonces. Bueno, ahora con Jerry nos retiramos y la vamos a dejar a trabajar a Melissa. Hasta luego. Bye. Hand Bueno chicos, este es un movimiento que usamos en el baile que yo enseño, que es Brazilian Soup. Barsignensu viene el baile de la lambada que evolucionó a este nuevo movimiento que es mucho más lento y más flowy. Eh, no me acuerdo cómo se dice esta palabra en, en español, pero bueno. Eh, eh, y sí, tenemos que aprender a disociar nuestra eh, columna y aprender a cambiar de peso en nuestros pies. Entonces vamos a empezar con el de la balada. Entonces lo primero que tienen que hacer es siempre... Eh, Dejar que el cuerpo se vaya hasta un pie, dejar que todo el peso esté en un pie y lo cambie. Y así empieza Y así es como sienten dónde está su cuerpo. Cuando están en un pie tienen que sentir la columna relajada, eso sea, no es poner su columna hacia afuera, es simplemente poner todo el peso en la columna, pero la, columna, la, la pelvis, perdón. la pelvis tiene que estar relajada. Okay, so, ya, cuando pueden hacer esto y reconocen que su pelvis está relajada, si no están de lado a lado, empiezan a añadir el movimiento de la columna. Lo que tienen que pensar es en una línea que la van a empezar a voltear ¿okay? hacia un ángulo. Mientras, cuando empiezan en su peso en la derecha, van a empezar a voltear sus hombros en una línea recta. Eso no es esto, es una línea recta y van a empezar a mandar el peso de su cuerpo hacia el otro pie. Cuando eso sucede, cuando ya llegan a la cadera, van a empezar a parar y a enderezar su columna. Otra vez, ponen su peso hacia donde está el pie libre, se voltean los hombros hacia donde está el pie libre y empiezan a mandarlo hasta que por fin ponen todo el peso en el pie libre, que ya no libre y se paran derecho. Ok chicos, entonces estamos yendo de lado al lado, al lado, siempre con la cadena relajada, ok, cuando ustedes eh, voltean, no me acuerdo muy bien cómo se dice la palabra en español, pero es tilt, ¿right? cuando voltean esta línea hacia un ángulo o derecho o izquierdo, tienen que usar sus, músculos, su, sus movimientos, tienen que tener intención, no solo se muevan por moverse, sino se sientan que cuando se mueven hacia la derecha, por ejemplo ahorita, cuando están movi moviendo los hombros hacia la derecha, el peso ahorita está en el pie izquierdo. Ok, cuando se van a inclinar, ¿de acuerdo? Okay. Sí, sí. Cuando se van a inclinar, eh, van a pensar en su, sus abdominales, como hacia el lado que se inclinan, hacia donde se van a empezar a mover, eh, en este momento, en mi cuerpo es el lado derecho, van a contraer esos abdominales mientras que los otros se relajan, entonces se estiran y cuando se empiecen a enderezar tienen que empezar a contraer los que estaban estirados hasta que se endereza la espalda completamente y ya están todo el peso en un pie en la cadera relajada, entonces tienen que sentir el movimiento, así es como pueden hacer esto, sus movimientos grandes. Y cambiando de peso. Si no cambian de peso, puede empezar, empezar a doler la espalda. Pueden hacer demasiado esfuerzo donde no necesitan hacer tanto esfuerzo. So, la idea de un baile es que los movimientos se grandes y sin esfuerzo. ¿Cierto? Entonces van a ir de lado a lado. Y siempre pensando en la línea. So, el movimiento viene del core, del cuerpo. No los brazos o las piernas, sino de, del centro. Del centro hacia los brazos y hacia las piernas. son Viene de acá y de acá. Estoy tocándome el ámbito para que vean. Los movimientos se grandes y sin esfuerzo. ¿Cierto? Entonces van a ir de lado, al lado. Y siempre pensando en la línea. So, el movimiento viene del core, del cuerpo. No los brazos o las piernas, sino de, del el centro. Del centro hacia los brazos y hacia las piernas. Son bien de acá y de acá. Estoy tocando el abdomen para que vean. ¿Ok? Ok, ahora vamos a cambiarlo a de hacia adelante y hacia atrás.